Julio César Lizardo llamó a los dueños de Solares baldíos de las diferentes urbanizaciones de esta ciudad de San Francisco de Macorís a que los acondicionen o de lo contrario tomarán medidas. Hay, hay casos de personas y de algunas hasta personalidades, si se quiere, que se creen que están por encima de la ley, que han obviado esas intimaciones. Nosotros vamos a proceder de manera legal. Cuando digo que vamos a proceder de manera legal porque hay una ley eh, y hay estamentos y, y reglamentos y hay caminos legales para hacer cumplir eh, que cada persona limpie su solar, porque yo siempre he dicho, no es posible, ni siquiera es. Todo, olvídese de la ciudad si usted quiere, como dueño de solar. Vamos, va, vamos, vamos a, a respetar su entorno, vamos a respetar nuestra inversión entonces. Porque una persona que tenga un solar que vale millones de pesos no es posible, no es posible ni, ni, ni justo. Que el ayuntamiento tenga que ir a limpiárselo, eh, eh, el que no es sensato eh, hay que darle mano dura aparentemente porque por la buena o intimando de manera cortés, eh, enseñándole lo que son las leyes eh, de aquí de la ciudad y de las ley dominicana y no entienden entonces va a haber que buscar un, un brazo más fuerte. NTN, su noticiero regional, Robinson Blanco.